ocho municipios de Málaga, en riesgo extremo por COVID. Colmenar, Benavís, Marbella, Mijas, Montejaque, Alaurín de la Torre, Ardales y Carratraca, superan los 250 casos en los últimos 14 días. La tasa en Málaga, sube dos con la peor cifra de casos en cinco meses. Andalucía mantiene 113 municipios en situación de riesgo extremo por superar los 250 casos de coronavirus COVID-19 confirmados en los últimos 14 días 8 semanas después del fin del alarma, entre los que figuran tres capitales de provincia, Córdoba, Granada y Jaén, y una ciudad de más de 100.000 habitantes, Marbella. En total, son 14 localidades menos en riesgo extremo por COVID de las que había hace siete días. Además, 7 pios en situación de riesgo extremo de las provincias de Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla superan la tasa de 1.000 casos en las últimas dos semanas, aunque solo dos de ellos superan los 5.000 habitantes de población, en concreto. Villanueva de Córdoba y O, Jaén. Según los últimos datos de incidencia del COVID-19 por municipios actualizados por la Consejería de Salud, consultados por Europa Press, Granada es la provincia con más localidades de sus distritos sanitarios en riesgo extremo por COVID-19 4,4 más que hace una semana, seguida por Córdoba con seis más. Sevilla con 14 menos, 16 menos, Jaén con 13, 3 menos, Málaga con 8, 3 menos, Cádiz también con 8, 2 menos, y Almería y Huelva, que suponen 4 más en la primera provincia y 4 menos respecto a la semana anterior en el caso onumense. En concreto, los 34 municipios granadinos con tasa superior a los 250 casos COVID son Bubión, Busquistar, Lanjarón, Lentlbizar, Pampaneira, Torbizcón, Ujijar, Vélez de Benaudalla, Alicún de Ortega, Gord, Marchal, Granada capital, Albolote, Armilla, Cacín, Cajar, Cenes de la Vega, Cogollos de la Vega, de esas viejas Deifontes, Dudar, Las Gavias, Gar, Uetorvega, Niguelas, Nihuelas, Pinos Fuente, Pulianas, Salar, Santa Fe, Ventas de Huelma y Villanueva Mesía. En la provincia de Málaga son ocho los municipios en situación de riesgo extremo, Colmenar, Benavís, Marbella, Aurín de la Torre, Ardales y Carratraca, al igual, que en Cádiz, donde las localidades en esa situación son Tarifa, Conil de la Frontera, San José del Valle, Algar, Arcos de la Frontera, Bornos, El Bosque y Prado del Rey. Por su parte, los 22 munitarios cordobeses en situación de riesgo extremo son Córdoba Capital, Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Benamejí, Cabra, Lucena, Luque, Montilla, Monturque. Puente Genil, Santa Ella, Almodóvar del Río, Bujalance, La Carlobad, Peñaflor, que pertenece a la provincia de Sevilla pero está asignado al Distrito Sanitario Guadalquivir de Córdoba, Espiel, El Guijo, Pedroche, Peñarroya, Pueblo Nuevo y Villa Nueva de Córdoba. En lo que respecta a los distritos sanitarios de Sevilla hace localidades vinculadas a los mismos con más de 250 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días son Benacazón, Badolatosa, Los Corrales, Fuentes de Andalucía, Herrera, Martín de la Jara, El Rubio, Cantillana, Guillena, Lura, Puebla de los Infantes, El Ronquillo, Villaverde del Río y El Palmar de Troya. Los 13 municipios jienenses con tasa superior a los 250 casos COVID son Higuera de Calatrava, Lopera, Cabra del Santo Cristo, Espeluy, Huelma, Jaén Capital, Valden, Bailén, Chiclana de Segura, Jabalquinto, Leiruela, Peal de Becerro y Villa Rodrigo. Finalmente, los siete municipios de distritos sanitarios de Almería con tasa covid superior a 250 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 Muña, de Almanzora, Chercos, Lucar, Olula del Río, Taberno, Chijola y Bala Negra, y los de Huelva son el Cerro del Andévalo, Bonares, Moguer, San Juan del Puerto, Alosno, Paimboe. Se disfrazaban de turistas y albañiles para robar en viviendas de la provincia de Málaga. La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola a dos hombres de origen búlgaro especializados en robos sin dejar marcas. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Fuengirola a dos ciudadanos de origen búlgaro por su presunta participación en, al menos, al menos cuatro robos con fuerza en domicilios de la costa malagueña. Los arrestados utilizaban el método Impressioning para abrir las cerraduras de las puertas de acceso de las viviendas y se disfrazaban de turistas o de trabajadores, albañiles, pintores u otros oficios, para no levantar sospechas. En el coche en el que se desplazaban los sospechosos, los investigadores localizaron, en el interior de unas cajas imantadas bajo el vehículo, joyas procedentes de los robos y útiles para perpetrar los ilícitos penales, han informado desde la comisaría provincial. Una vez puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Málaga, este decretó el día de Málaga, este decretó el ingreso en prisión de los dos detenidos. La operación, denominada corregidor por agentes del grupo de robos encargados de la investigación, se inició semanas atrás después de detectarse varios robos en viviendas de la capital malagueña y estepona por el método impresioning. La colaboración ciudadana ha, ciudadana ha resultado muy importante para dar con el paradero de los presuntos responsables. La técnica utilizada en los robos consistía en franquear las puertas sin dejar marcas, introduciendo en la cerradura una llave preparada con antelación de modo específico, a la que adaptaban unas finas láminas de aluminio. Así, las de aluminio. Así, con precisos movimientos y con la debida precisión, se producían unas hendiduras debido a la presión que ejercían los bulones de la cerradura, adquiriendo el aluminio la forma exacta de la llave original. Según las pesquisas practicadas, los investigados se movían por distintas localidades del país, operando uno del país, operando unos días en una provincia para luego dar el salto a otra. Esta vez habían asentado su lugar de pernoctación en un inmueble de Fuengirola, desde donde se desplazaban en coche para robar en pisos y casas de municipios vecinos. Los miembros de la trama se caracterizaban además por disfrazarse para perpetrar los robos. Para perpetrar los robos. Así, los presuntos responsables se hacían pasar por turistas o incluso por trabajadores, desde albañiles hasta pintores, con el fin de no levantar sospechas. Las informaciones recabadas condujeron a los agentes a identificar a los supuestos artífices que eran conocidos por los agentes del grupo de robos de la comisaría provincial. Los sospechosos cuentan con antecedentes por delitos de la misma naturaleza y ya se había detectado con anterioridad su presencia en la costa malagueña. El dispositivo establecido con el objeto de localizar y detener a los investigados dio sus frutos con la detención de los sospechosos frutos con la detención de los sospechosos en Fuengirola. Los agentes les atribuyen dos robos en Málaga Capital y otros tantos en Estepona. Tras inspeccionar el vehículo con el que se desplazaban, se detectaron dos cajas negras de plástico adosadas en los bajos del mismo, a las que habían adaptado unos imanes de gran potencia. Dentro de los, cofrencia. Dentro de los cofres se hallaron e intervinieron gran cantidad de joyas procedentes de los robos y varias llaves manipuladas y adaptadas, junto con unas pequeñas láminas de aluminio que utilizaban para abrir las cerraduras. Con posterioridad se practicó un registro en el domicilio donde se hallaban hospedados, interviniéndose más efectos, interviniéndose más efectos procedentes de los robos. Joyas, bolsos, perfumes, 1.450 euros y herramientas. El boom desmedido de las energías renovables en Málaga. Más de 120 proyectos esperan la aprobación en la provincia. Con más de 3.000 horas de sol al año, la situación de la provincia de Málaga es inigualable. Buen clima y calor casi todo el año que llaman la atención de turistas en Europa y el resto del mundo, que vienen a disfrutar de los más de, mundo, que a de, los más de 320 días al año que brilla el sol. Una recarga de melanina y vitamina D al contacto con el Lorenzo que hace a la provincia tremendamente atractiva. Pero no son los turistas los únicos que han puesto el ojo en las innumerables propiedades que el sol en cantidad puede aportar. Multitud de, empresas, multitud de empresas se han fijado en la provincia para poner en marcha proyectos de huertos solares, llegando a los más de 120 proyectos esperando aprobación en Málaga. En caso de que los organismos competentes den el visto bueno a todos y cada uno de los dosiers presentados, más de mil hectáreas en el territorio se, verían cubiertas por paneles, territorio se verían cubiertas por paneles fotovoltaicos. Esta imagen le sirve a Antonio Pérez, alcalde de Aloizana y presidente de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves, para decir que el interior de Málaga se convertiría en una gran vitrocerámica que funcionaría como interruptor para el encendido y el apagado de las grandes ciudades. La Sierra las sierras grandes ciudades. La Sierra de las Nieves, además, acaba de ser catalogada como Parque Nacional, poniendo en alza la biodiversidad de la zona en fauna y flora, alberga el 65% del Pinsapar Nacional. La implantación de estos megaparques supondría un impacto visual y paisajístico demoledor para el Parque Nacional, emoledor para el Parque Nacional, en palabras del presidente de la mancomunidad. El número de pueblos de Málaga sin casos de COVID desciende a 36. A nivel regional, 254 municipios andaluces no han registrado nuevos contagios en las dos últimas semanas. Andalucía registra este domingo 4 de julio, cuando se cumplen ocho semanas sin estado de alarma en vigor, un total de, dos, un total de 254 municipios que no han contabilizado casos confirmados de coronavirus COVID-19 durante los últimos 14 días lo que supone 34 menos que hace siete días. Según la última actualización de los datos de incidencia del COVID por municipios en Andalucía de la Consejería de Salud, consultada, consultada por Europa Press, Granada repite como la provincia andaluza con más localidades sin casos COVID confirmados en las últimas dos semanas, con 64, seguida de Almería, con 61, Málaga con 36, Huelva con 29, Jaén con 26, Sevilla con 19, Córdoba con 15 y Cádiz con 4 municipios. Todas las provincias salvo Sevilla, con 5 más, tienen esta semana menos municipios libres de COVID respecto a la semana anterior. En concreto, Almería tiene 7 menos, Cádiz, 1 menos, Córdoba, 4 menos, Granada, 12 menos, Huelva, 5 menos, menos y Málaga, 3 menos. En concreto, los 36 municipios malagueños sin casos COVID confirmados en dos semanas son Alcaucín, Alfarnatejo, Archez, Arenas, Canillas de Albaida, Comares, Competac, Cútar, Iznate, Salares, Sedella, Almargen, Cañete la Real, Cuevas Bajas, UBA, Villanueva de Tapia, Almogía, Macharabiaya, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján. Benarrabá, Cartagima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Faraján, Genalguacil, Igualeja, La Jimera del Ibar, Juzcar, Montecorto, Parauta y Puj. Aviso amarillo por calor en Málaga por un nuevo episodio de Terral. Las temperaturas volverán a dispararse este martes, la AEMET pronostica para el fin de semana más jornadas de intenso calor en toda la península. Después de un fin de semana muy caluroso, las temperaturas llevaderas de este lunes darán paso en la provincia de Málaga a una nueva jornada que soplarán desde la noche de este lunes y hasta el miércoles. Además, a partir del jueves se producirá un ascenso térmico que probablemente dará lugar al fin de semana más caluroso de lo que va de verano, con casi 44 ordinal masculino C en el Valle del Guadalquivir, según ha avanzado a Europa Press el portavoz de la agencia estatal ola de Calor. Así, el fin de semana ha estado marcado por las altas temperaturas en el área mediterránea. Por ejemplo, Coín alcanzó el sábado 41,8 ordinal masculino C, mientras que Molina de Segura, Murcia, llegó el domingo a 40,91 ordinal masculino C en la Comunidad Valenciana, en varios puntos de la provincia. En cuanto a las temperaturas mínimas del campo ha señalado que hubo noches tórridas, es decir, aquellas en las que no se baja de 25 ordinal masculino C como ocurrió este domingo en puntos de la costa malagueña granadina y en la ciudad autónoma de Melilla. Por ejemplo, en el aeropuerto de Málaga, la Puerto, la medianoche del domingo al lunes se registraron 34 ordinal masculino C y hubo 29 ordinal masculino C a las 6 y 30 horas de la madrugada del lunes. Eso es lo que pasó el fin de semana y lo que se viene es algo parecido. La EMET tiene activado el aviso amarillo por altas temperaturas en el Valle del Guadalor. El aviso se mantendrá activo hasta las 9 de la noche, aunque el Terral no nos abandonará hasta el miércoles. Y es que esta llegada de vientos del oeste hará que los termómetros se disparen en el área mediterránea, con una subida notable de las temperaturas. Se podrían superar los 40 ordinal masculino C en puntos del sur de la Comunidad Valenciana, TAS. Superiores a los 22 ordinal masculino C también se espera calor en la Cuenca del Ebro y en Baleares, ha apuntado el representante de la EMET. Por todo ello, el miércoles no será un día especialmente caluroso en el conjunto de España, aunque todavía en puntos de la región de Murcia y extremo sur de Alicante podrían superarse el calor nocturno y las noches tropicales, es decir, aquellas en las que la temperatura mínima es superior a los 20 ordinal masculino C, sobre todo en el litoral. Málaga clama justicia para Samuel. El brutal asesinato del joven de A Coruña en un presunto crimen homófobo provoca concentraciones de repulsa en toda España. En Málaga, más de 500 personas se congregaron en la Plaza de la Constitución, clamando que se haga justicia. El impacto social que ha supuesto el crimen de Samuel, el joven hace siete personas a las tres de la madrugada, cuando salía de fiesta con unas amigas. Ha provocado concentraciones en toda España. La Federación Andalucía Diversidad LGBT y otras asociaciones LGBTI se han unido para realizar una manifestación en Málaga en repulsa por el crimen de Samuel Laco. Desde las 8 de la tarde en la Plaza de la Constitución, uniéndose con las otras concentraciones repartidas por toda España y reuniendo a cientos de jóvenes malagueños, contrarios a este tipo de agresiones. Bajo el hashtag Almohadilla Justicia para Samuel, la gente ha mostrado su rechazo e indignación sobre el crimen al mismo tiempo que apoyaba redes sociales para reclamar justicia para el joven. Además, la indignación ha llegado a diferentes personalidades que no han dudado en mostrar su repulsa a través de sus redes sociales. Es la gota que colma el vaso por todas las agresiones luptifóbicas ocurridas por toda España en las últimas semanas, afirma Antonio Ferre, presidente de Andalucía. Diversidad Condenan los ataques por la luptifobia a través de la concentración. Además de un minuto de silencio, la concentración ha contado con varios discursos. Nosotros queremos concienciar a la sociedad y además pedimos respeto a la diversidad y una seguridad. Fin de las noticias del martes, 6 de julio de 2021. Que pasen un buen día y nos vemos.